Cuando permito que el miedo, el odio, la rabia y la tristeza hagan de mi existencia una presa, mi corazón se carga como con un bulto de piedras que luego lanzo a quienes me rodean a través de palabras, gestos y acciones carentes de amor y de inteligencia. Es así como destruimos relaciones y generamos dolores de cabeza. De la abundancia del corazón habla la boca enseñó el Cristo. Y es que de lo que cada uno graba aquí, pues eso es lo que tiene para dar. Porque la esencia de la vida es la memoria, la memoria de la semilla que determina el árbol y fruto correspondiente, la memoria genética, la memoria que guía los átomos y moléculas para ser agua o, o ser aire o ser tierra. La memoria es lo que guardan y lo que conduce a nuestras células. Es la columna vertebral del poder cerebral y es lo que graba y lo que crea el corazón para sí mismo, para el cuerpo y para el espíritu a través de su pulsar, pero el sistema o mundo atiborra con memorias de destrucción e inconsciencia por medio de su desigualdad, su mentira y corrupción, nos ahoga con imágenes de injusticia, violencia, división, muerte, desolación y un sálvese quien pueda que se convierte en el código base o lenguaje que fundamenta el programa con el que tergiversaron nuestra mente, volviéndola aislada, puesta a la defensiva mentirosa, vulnerable y enfocada en ver más lo malo que lo bueno, programada para la escasez. Esto luego influye en nuestro ambiente interior y lo hace nublado para que el sol del yo soy, tu identidad real, no brille e ilumine el camino de tus decisiones. Y así memorias con poca vida carcomen desde niños nuestras mentes y nos vuelven casi entes porque a medida que crecemos se endurece el corazón con esas imágenes, con esas emociones. Lo bloquean, obstaculizan la conciencia, nos hacen perder el sentido y la verdadera inteligencia. Dejamos de sentir la creación. No encontramos al creador. Lo volvemos creencia, lo buscamos afuera o tratamos de concluir que nunca existió. El resultado es uno. Entre más crece este nudo, más se hace pesado el corazón. Un corazón de piedra o más bien de concreto. La piedra por lo menos hace parte de la naturaleza, estructura las montañas, contiene la vida. Pero el concreto, el concreto es símbolo de cómo llega el progreso con su peso y a su paso, atropellando la vida, haciendo monumento a lo muerto. Esta es la trampa que se le puso al ser humano para no vivir a Dios para no vivir en Dios, para olvidar nuestra memoria primigenia de ser Dios. Por eso nos pasan los días como en una agonía, la pena constante, el peso inagotable con el que vivimos. Es que, como dice la canción, estas son selvas de cemento donde fácilmente olvidamos el valor del otro porque incluso desconozco el mío. El mundo y su realidad se convierten en un entramado de argumentos para que seamos fríos como son los fuertes. Creemos que así nos defendemos de los males, pero en realidad nos hacemos el primer mal a nosotros mismos por tener el corazón endurecido. La prueba está en que no concebimos ni somos conscientes de que necesitamos al otro. Al contrario, para muchos esto parece ser una debilidad. Y si lo es, pues me reconozco débil. Y desde allí, desde esa naturaleza, busco crecer, ser mejor no necesariamente el mejor. Lo digo así, yo soy todo lo que tengo, porque no me pertenece nadie más ni nada más. Pero no soy todo lo que necesito, porque también necesito las relaciones, necesito con quién compartir estos entornos. Así es la vida. Si no fuera así, la inteligencia creadora tiene la capacidad para hacer un planeta para cada uno. ¿Te imaginas? Cada uno en su mundo buscando su Wilson hay que restaurar el corazón, limpiarlo para que él actúe y entonces te enseñará a sentir y conectar más, verás como nunca has visto, Hará presencia en tu conciencia para amar más, amar la naturaleza, amar la humanidad, amar tu humanidad, amar aún las estrellas y sentirse parte de ellas y todo como familia donde estamos conectados, toma otro sentido la soledad y muere el aislamiento, sientes que puedes continuar solo, pero no estás solo, no huyes, de nada te escondes. Ese nuevo corazón será el hábitat para la sabiduría del amor que te guiará nuevamente en tu naturaleza constante de crecimiento. Habrá dolor, pero no sufrimiento. Tu corazón estará abierto, dispuesto, pero sabio y ya no sumiso ni lleno de miedo. Caminarás con fe como certeza y no como creencia. Tu corazón resquebrajará lo endurecido y restaurará tu memoria primigenia en la cual, llena de conciencia